Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves, primero de agosto del 2019. Ya entramos en agosto, señores, el tiempo se va corriendo. Estamos a escasos 64 días para las elecciones congresuales. Esto es rápido y cerquita ya de la Navidad también. Ya yo siento el olor al pavo asado y a los coquitos. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con todo el contenido de de mañana a través de Telenor Canal 10, que nos une desde la provincia, hermanas Mirabal, hasta la provincia de Samaná, todo el noreste. Esto es, señores, especialmente para ustedes en contenido de noticias locales, nacionales e internacionales, con entrevistas, comentarios, análisis. Y hoy estaremos hablando del asfaltado de las calles de San Francisco de Macorís y otras reivindicaciones que pide el pueblo. Gracias a Telenor Canal 10, también gracias al Canal 14 que nos une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 Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos y dominicanas que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy. De inmediato vamos a compartir el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, como nos dice, hoy primero de agosto se incrementa grandemente de acuerdo a los pronósticos y las mediciones que se tienen por muchos años, se incrementa la ocurrencias de ondas tropicales, de ciclones tropicales durante este mes de agosto. Hay mucha fábrica de ciclones en el Atlántico por las condiciones que se dan de temperatura en las aguas marinas. Hoy van a disminuir un poco las lluvias porque la onda tropical ya se está alejando del país, no obstante los remanentes que quedan de esta onda tropical de humedad se unen a una vaguada, lo que puede estar en la continuidad de ocurrencia aguaceros moderados y débiles en algunas partes de la costa caribeña de nuestro territorio, también en el este, noreste y Gran Santo Domingo. A medida se vaya movilizando, puede también interactuar posibilidades de lluvia en la parte norte, noreste, cordillera central y zona fronteriza. Siguen en alerta las provincias, las 10 provincias principales de la parte este-noreste este de nuestro país, Duarte, Alto Mayor, El Ceibo, Monteplata, Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez. Estas 10 provincias siguen en alerta por posibilidades de deslizamientos de tierra inundaciones repentinas de ríos, cañadas y arroyos. Por lo tanto, tenemos que seguir en precaución. Hasta el momento, estas lluvias han sido de bendiciones y esperamos que sigan ocurriendo de una manera moderada en toda nuestra geografía. Estas son las condiciones que nos regirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMET. Bueno, de inmediato doy paso a saludar la presencia de nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, días Fulvio, ¿cómo usted fue? ¿Cómo, ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. A ustedes también buenos días y a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Es un pedido que hago diariamente por mí y por todos nosotros. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco también lo, el favor que nos permiten entrar a sus hogares. En esta mañana, y gracias, Fulvio, por el informe. En esta mañana, eh, iniciamos con el anuncio que han hecho las autoridades con una nueva intención del programa de asfaltado para San Francisco. Las declaraciones del ingeniero se producen luego de que eh, asfaltarán la calle de salomé Ureña en el tramo que colinda con el Mercado Nuevo o municipal eh, misma que había sido prometida por el ayuntamiento la gobernación e incluso Gonzalo Castillo en diferentes escenarios se reiterada ocasiones habían hecho el anuncio veamos eh, eh, las declaraciones sí, fíjate ya en esta, esta semana nosotros tenemos la seguridad que van a empezar a faltar las calles de San Francisco. El gobernador civil, provincial Duarte, ha hecho mucho hincapié sobre ese caso y ha hecho todas las diligencias posibles junto a nosotros para que esto sea una realidad. Y me puso la semana que comienza el caso, se nos mataba, están llegando los equipos. Sí, ya están llegando los equipos, ya tenemos la pavimentadora y la patana salió a buscar a otros equipos. Bueno, eh, Franklin Burgos. Ahí, ahí estuvimos viendo la declaración del ingeniero Franklin Burgos. Lo cierto es que las autoridades están Una pregunta, haciendo, ¿Franklin es de aquí? No sé. Eh, eh, no loco, no. Lo que están haciendo es eh, un esfuerzo eh, para disminuir eh, la fuerza de, de la huelga que viene para el día 7. <risa> sí, porque eh, Macorís está abandonado, las calles están todas por asfaltar, llenas de hoyos. Usted ve, todos los pueblecitos circundantes de San Francisco de Macorís están asfaltados, hasta Sabana Grande lo asfaltaron, Francis. De verdad. Y asfaltaron a Moca, Villa Tapia, Tenaria, Salcedo, todo eso, excepto San Francisco de Macorís. Entonces, ahora le ponen un poquito, eh, le ponen asfalto a ese tramo pequeño de la Sánchez a la, a la Avenida Libertad, de la parte de la Salumeureña, que es la parte del mercado, que estaba caótico, Crítica. crítico estaba eso. Y anuncia que prontamente se va a continuar este programa de asfaltado. Para asfaltar a San Francisco de Macorís, hay que ponerse en eso. San Francisco de Macorís tiene muchos barrios abandonados. Son Ahora, varios los sectores que necesitan la aplicación de este programa de asfalto Sin querer... Más allá de la promesa de los funcionarios. Sin querer politizar... Sin querer politizar... Y vemos bien que se anuncia el asfaltado de las calles de San Francisco. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento se hace cuando ha tenido perentoriamente el, el pedido de esa de esta comunidad a que se atiendan los, los bacheos, que se hagan los bacheos, que se asfalten los lugares que no tienen asfalto, los que están ya deteriorados, como en el caso de la sala madureña, pero imagino que como todo en este país, <coughs> al anuncio de Gonzalo Castillo renunciar, ahora tendremos de forma indirecta todo un ministerio trabajando y un candidato operando. Será, hay que aprovecharlo, el pueblo tiene que, que, que aprovechar la oportunidad y que venga Qué bien que venga la, el asfalto, pero como todo en este país, el ministro Gonzalo Castillo desde ayer se convierte en precandidato a la nominación presidencial de su partido, el partido de la liberación dominicana y como el verdadero delfín, que no fueron los seis o los siete que mandaron a aspirar antes, este con un poder económico eh, abusivo, porque sabemos que en el 2012, cuando Gonzalo entró al gobierno, su empresa no estaba en las mejores condiciones, y hoy hay una de las mejores flotillas en el país, propiedad de este señor, y hasta compró avión de pasajeros, que le costaron mil millones de pesos. Ese es el gran candidato. Y se me parece a los candidatos de Panamá, a los candidatos de, eh, Nicará, de, de El Salvador, una serie de... A de, los de, candidatos de Odebrecht. De Odebrecht. Al punto que ayer se despacha el, el inefable comunicador de la presidencia, eh, Rodríguez Marchena, de que ha venido de un, un pueblo amigo, un país amigo, al para ver la política de comunicación exitosa que ha tenido República Dominicana. Yo le puse en su, bajo, en su propio tuit, lo lamentable es que el actor principal no esté presente, pero sé que ustedes se comunican a través de las pantallas de comunicación que tienen, desde la casa prisión que tiene eh, Joao Santana, y ustedes, porque no tienen ni siquiera la capacidad de crear. Y pagando también con el dinero de nosotros a empresas extranjeras el asunto de comunicación, cómo manejar eh, eh, crisis crisis el asunto de comunicación. De comunicación, de tapar cosas con la comunicación. Entonces, creo que debemos aprovechar, fulvio y amable televidente, la oportunidad que se nos brinda de ver realizada, por lo menos, mínimamente. Bueno, si tú vas al, al oncológico, para poner un caso, que estuve caminando bollo, por esa bollo, zona, por los rielitos, que debiera ser los puntos importantes, pero el oncológico que está celebrando hoy sus 15 años, una labor eh, filantrópica eh, y, y, de, y por la vida encomiable, y un grupo de hombres y mujeres, Franco Macorizano, que han puesto todo a ganar de su parte para que sea una realidad el oncológico. Usted va hoy al oncológico y es cruzando caracteres. Es un cartón de huevo. Mira, Francis. ¿Cómo es? Un cartón de huevo. <risa> Mi, no mira, ponga. Francis. Aquí San Francisco de Macorís adolece de un... Felicidades plan... Felicidades al oncológico y al patronato. De un plan de asfaltado porque no ha habido consistencia en el tiempo. Tú tienes ahí, viste el valle, que eso no sirve, eso no sirve. Tú tienes la parte alta de San Francisco de Macorís, es caótico, caótico. Y tú tienes también muchas urbanizaciones de San Francisco de Macorís que tú no puedes prácticamente transitar. Calles en mal estado, a diario estamos nosotros aquí presentando la solicitud de los municipios porque se asfalten sus calles. Aquí hay un problema serio. Mira. Y mira un detalle, Francis. Tú vas y compra, tú como empresa, como persona, vas y compra un galón de asfalto, el AC30, tú vas y lo compra, Ajá. y a ti te cuesta, y a mí me cuesta, y a cual, cualquier empresa seria, 1,25, eh, un dólar con 25 centavos de dólar el galón. Bien. Va y lo adquiere obras públicas y le cuesta 2 dólares con 50 centavos el galón, el doble. El que mayor consumo tiene. El hace 30. El pero, se El, pero se trata del gobierno. Pero se trata del gobierno. Entonces es un negociazo. Tú, como empresa privada, lo, lo adquiere a 1.25 dólares por galón y al gobierno se lo venden a 2 dólares y medio a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero ustedes Entonces, se fijan, Fulvio, cómo es que a nosotros se nos da lo que es un deber de obras públicas. De hacer periódicamente o atender periódicamente las necesidades de las ciudades más importantes. En este caso, la provincia de Duarte está llena de necesidades, pero San Francisco de Macorís como municipio cabecera identificamos tantas, bueno, el mismo, el mismo sector de, de la vía férrea. No, no, no, no. eso. Esos rielitos eso rielito están todos los días en paro porque no tienen eh, calles asfaltadas. Eso, eso... Pero eso es una suciedad constante. Si hace sol, es un polvo que no lo pueden aguantar. Los rieles. Los rieles. El los sector, los rieles. Entonces, los rieles. Entonces, los edificios, todo ese litoral, los rieles. Todo eso está acabado. acabado. Pero que tú pasas por ahí te das cuenta. Ahora, ahora lo vamos a recibir como un favor, como un... Como una especie de, de regalo ¿Y que trae el candidato ministro pero, porque seguirá su misma estructura francis a favor, porque ya yo quiero que él venga francis, a San Francisco. Francis, pero es que no va a venir ahora. Tú no, el ingeniero no encuentra ni qué decir. El ingeniero no tiene la respuesta. Simplemente lo pusieron sí, a decir sí, eso. Sí, lo pusieron a decir eso. Un plan de asfaltado incluye muchas maquinarias de asfaltado que vengan aquí, un programa de asfaltado. Eso no está, Francis. Aquí no hay una sola maquinaria para asfaltar. No la hay. Bueno, Entonces, el ingeniero simplemente lo que está es saliendo del momento. Él no encuentra ni qué decir. Y con un 15% en el presupuesto para inversión en todo el país. Es decir, eso no alcanza. ¿Y bueno. por qué será que cada obra nos cuesta tanto? porque se, pro, se proyecta en principio, más o menos, con un beneficio más o menos, y termina aprobándose para construir duplicado. Y después Todo le, pasado y le, así en este país. Y después le ponen adendum. Y después se hacen adendos de más del 25%, que es lo que permite la ley. Sí. Pero ¿cuántas veces ese mismo 25% que se convierte en 100%, 25, 25, 25 y 25. Sí, sí, sí, sí. ¿Y eh, no se terminan la eh, obra? Ellos, ellos violan la Constitución. Francis, tú tienes un sector que siempre ha llamado aquí, que es el sector de, de Vistelvalle, Manhattan y toda esa zona ahí, que no ha visto una gota de asfalto. Bueno. Tú yo... tienes la parte alta de San Francisco de Macorís, San Pedro, Los Chiripos, Los Grullones, eh, eh, La Ribera, todos esos barrios necesitan asfalto. Pero calles de la ciudad, del centro de la ciudad. También. Estamos destruyendo nuestros vehículos. El chofer lo sabe. Y el conductor, el chofer de carro público y el privado. Todos sufrimos. El otro día caí... La Piantini, por ejemplo. Mire, el ajá, el otro día caí yo en un hoyito. Que en principio pensé en mandar a Alex que lo cruzara pero sé que él lo sabe, y después pensé en todo lo demás, hmm. y todos yo sé que han caído en el hoyito frente a Palmares y el banco de reserva. no sé qué hace ese hoyo ahí, pero hay así muchos en la... Pero ven acá, cuando tú sales a recorrer la ciudad, tu carro está expuesto a la autodestrucción en conclusión. Pero qué bueno que ahora se estén alimentando los, los quereres de, de, de ser servidores de nuestro pueblo en momentos de que se avecina una huelga y un paro consecutivamente y sobre todo que haya candidato del litoral de obras públicas quien ha manejado los recursos de obras públicas y se ha colocado en posición aventajada de los delfines del presidente y que ya luego hablaremos de este nuevo actor que pretende ser vendido como el sucesor de Danilo Medina yo quiero yo, yo espero que esos frutos antes de analizar su candidatura que será en otro momento pero por el momento y ya que han anunciado el arreglo de las calles quiero aprovechar para que San eh, Gonzalo venga a San Francisco, pero sé que va, debe de traer las soluciones del puente de Ugamba, del puente de Bijao, del asfaltado, de las calles y sobre todo un tratamiento un tratamiento a las vías de comunicación productiva, como le llamara Pelegrín Castillo y el doctor Castillo hace muchos años, a los caminos vecinales, a los que conectan del campo a la ciudad, para que el campesino pueda traer a la ciudad sin más tropiezo, y que el campo pueda resurgir porque se pueda visitar y traer los frutos, y sí, tienen dos años en eso, arreglando esos caminos de y la no tormenta marina Una piedra. Eh, yo quiero que me pongan otra vez lo que el ingeniero dice. Déjame ver. El ingeniero no me... de obra pública. Porque me quedé este pe... programa, buscando eh, su rostro porque no, no lo recuerdo. Acerca de este programa de asfaltado, vamos a escuchar lo que dice Franklin Burgo, ingeniero de obra pública. Sí. Escuchemos. Ok. Ya. Sí, fíjate, ya esta, en esta semana nosotros tenemos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 Bueno. Ah, ya entendí. El gobernador, eso fue después que vino Pagán a, a dar a el otro Picasso. A Ugamba. A Ugamba y en los demás puntos. A decir que hay que hacer un estudio. Y entonces ¿no? el gobernador está dando las instrucciones. Espero que no le hagan, no lo dejen, no lo, no permitan que le quede mal. Porque Juanito es un laborioso político, representante del poder ejecutivo, y esperamos que no lo hagan quedar mal. ¿Eh? Y a Franklin tampoco Porque es el, el ingeniero responsable Hay una maquinita de asfaltado que fue, Que fue la que asfaltó el chin de la Salomé Ureña De a pedacito uh -huh. <risa> Esa es la que está ahí Y que la patana salió a buscar otro equipo Eso, eso simplemente es un embullo de, para tonto Para minimizar el efecto que pueda tener la huelga del día 7 no hay ninguna otra razón. Bueno. Ojalá y lo asfalten. Eso sería lo mejor. Y desde aquí estaremos aplaudiendo eh, eso. Lo que Porque nos corresponde los como. Los ministerios tienen que hacer su trabajo. No es que le vamos a dar la gracia. que No, no, no, no. Ese no es su así, trabajo. Así que se da como un es, favor. Lo que es su como, trabajo lo que un derecho tiene, nos lo dan como hacer. un favor, Fulvio. Es que, como, lo que es, Así es que no ha acostumbrado la política. Yo soy político. Y esa práctica. A mí me apena que nosotros todavía Mira. basamentemos el que a nosotros se nos vea bien desde la posición, porque ¿qué resultaría yo como candidato, un ejemplo, a diputado o, a, o a alcalde, vamos a poner, que soy un municipalista, si no tengo el favor de quien gobierna en un momento determinado? No, no. ¿Por qué? Porque hay se una sociedad que todavía está enfocada. Mira, en quien va a tener el poder o quien detenta el poder, y no por el que tenga la capacidad y el bien hacer para ir a un puesto de esa naturaleza. Mira esa calle que nos comunica a nosotros con la autopista Duarte. ¿Cuántas personas va a ser necesario que mueran en accidente? Ay, Dios mío. Eso está Líbranos. sin señalizar, eso está sin pintura. Hicieron un hallante es, mucho. Eso está con mucho desnivel y muchísimos hoyos. ¿Cuántas muertes? Van a ser necesarias para que ese tramo sea Mira, ampliado. Un tramo de 21 kilómetros, Y donde km, murió Javier, eso ahí se pierde en las noches cuando llueve. No, totalmente. Porque no está señalizado. Totalmente. Y tiene demasiado desniveles. ¿verdad? Desniveles. Bueno. Clínica Dental Doctor Almanzar. Si usted quiere tener Vargas. una buena salud bucal, no es, pónganse no en las manos, eh, eh, perdón, pónganse en las manos expertas de la del doctor Vargas clínica dental doctor Vargas así mismo de Francia, en prevención y rehabilitación bucal también con los servicios de las manos de seda de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial, con servicio en el materno y también en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 297 83 y 829 766 1666, Clínica Dental. Vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp y que hoy, como dije al inicio, cuando hablaba de que ojalá llegue eh, el asfaltado a todo el litoral de Los Rielitos, pero con, con empeño en viabilizar la entrada hacia el Oncológico de San Francisco de Macorís que celebra sus 15 años y que está celebrando hoy junto a Comunicadores y Sociedad en su recinto a partir de las 8. Eh, vamos a saludar a William Hernández quien nos envía las fotos de los medallistas nuestros República Dominicana a pesar de los pesares estos muchachos bajo el esfuerzo de su talento están dando gloria al país ahí está gracias William por esta eh, demostración de alegría por nuestros atletas en los Panamericanos buenos días dice José Taveras Urbanización Cordero Tejada buenos días todas bombas de GLP están vendiendo aire por gas y nadie dice nada en San Francisco de Macorís ¿cómo es eso? Y dije, dije, ¿cómo se llama? Eh, la Defensoría del Pueblo Sí, no, no, dije, ¿cómo es que se llama? Digenor Digenor Pues mire, cambia el, el, el método Por que le vendan Porque la ley dice que es pesado El tanque debe de tener un peso específico Y cuando se le echa al tanque Debe pesar, debe tener otro peso pero si es así, la denuncia la vamos a, a replicar, porque la verdad es que eso es, es tentar contra la, la economía del pueblo. 8847. buenos días, uno de los pueblos que tiene más comunidad asfaltada es San Francisco de Macorís. Bueno, pues presente nosotros le hemos presentado las demás. Por ejemplo, ¿y para qué entonces se hace falta? Por ejemplo, el, el, el la que faltamos. va a Tabalero, que la pagaron completa y solamente le pagaron la y solamente ¿Sabe hicieron que un a mí me gustaría que? Y ya está dañada. Que el hermano, hermano. Femio Vargas eh, nos diga si ciertamente la de Tabalero está ya resuelta. La pagaron entera. ¿eh? 4552. Buen día. ¿Es cierto que ya Muné confirmó una rueda de prensa para mañana al mediodía? Aún no tenemos ese, esa información. Pero inmediatamente se nos comunique, la vamos a replicar. Bueno, así okay. iniciamos. Así iniciamos en de mañana, señoras. En breve volvemos nuevamente con más contenido. Ya están listas las noticias de Vladimir Paula que vienen por ahí. No se la pierda. Detrás de la pausa estamos con ustedes. Bueno, gracias por permanecer, me agarraron eh, a mí también. Eh, eh, leyendo un WhatsApp, pero creo que voy a, antes de Vladi, mira lo que recibo aquí. Aparte de que me pregunta por lo de Muné. Eh, el anterior, ese, dice Francis, estoy tan preocupada que ni para la renta de mi casa tengo. Eso es lo que puede suceder si se desalienta la oportunidad de que esta gente de Monet cumplan con lo que han prometido de pagarle a tanta gente que tenía sus ahorros allí y que hoy conforme pasa el tiempo siguen los mismos compromisos y estaban basados en esa garantía que tenían ahí, ahí es lo que, donde no quisiera yo ver que tanto nuestra amiga televidente que siempre pregunta y sé que ha habido una información y la he escuchado yo, pero no la he comprobado porque no es parte de la, de la empresa, ha venido dando de que vienen una rueda de prensa donde ya se, se va a anunciar, pero eso todavía estamos por comprobar. No, no adelantarnos sería el no eh, convertirnos en un terror, la, la, o eh, en un pesar, ¿verdad? Claro. Vamos a darle con fe que eso se va a resolver, esperamos en Dios. Pues el que termina en el 8301, dice, Fulvio llegaste, ayer Francis se lo comió solo, ¿Ves? <risa> Me dejó solo, <risa> es verdad, sí. gracias. Mira, tengo una nota luctuosa, que ha habido un cintillo, y lamentamos el deceso de la madre del director del Banco de Reserva de la Región Nordeste, del licenciado Huáscar Jiménez. La familia Telenor se une al dolor de la familia Jiménez por el fallecimiento de doña Esther Esquea de Jiménez. Sus restos estarán expuestos en la funeraria municipal a las 6 pm y la misma será mañana, y la misa será mañana, eh, será hoy, perdón, desde ayer a las 6 y la misa será hoy, primero de agosto en la iglesia adventista a las 3 de la tarde, ubicada en la calle 27 de febrero, casi esquinas, en la esquina Salome ureña de esta ciudad, sus hijos Clara, Rebeca, Alcide fallecido, Huáscar Jiménez, pasa su alma de nuestra parte nos unimos al dolor que embarga la familia Jiménez a Huáscar Jiménez de, quien es director del banco de reservas región nordeste entonces, Fulvio, eh, el amigo televidente que nos mandó la información, prácticamente nos está informando, porque quizás nosotros estamos desinformados, quizás, para él, por de que este es el pueblo que más asfaltado tiene. Se parece el consuelo de tonto. Nosotros. Que otros tengan y que nosotros. Claro que sí, que esto ha sido un pueblo que base, en base de la lucha, porque yo me acuerdo desde los años 70, cuando se empezaron a asfaltar las calles por primera vez en San Francisco. Uh -huh. Yo era un niñito. Y recuerdo lo que eran unos, la calle, y es verdad que tenemos muchos barrios ya asfaltados desde antes, pero nos estamos refiriendo a las necesidades de atención, de mantenimiento, y aquellas que aún no tienen asfaltado, que hay muchas, France. y usted puede recorrer el litoral, y las que están, que están totalmente deterioradas. Francis, un presidente que ha tomado 20 mil millones de dólares de préstamo en 7 años, no es para que haya una un sola calle sin asfaltar. Bueno, pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Ulvio. Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus Llegaste noticias. Llegaste porque Francis se la comió solito ayer. <risa> sí, pero yo busqué tu noticia ayer. Ah, bueno. La busqué en internet porque no puedo no estar sin ella. ¿Qué tú hiciste? Que... Telenor.com.de Te... Claro, claro. Me preocupó claro. bastante Fulvio ayer. Yo dije, ¿qué le pasaría a Fulvio hoy sin ver las noticias tempranito? No, no, no me puedo... Ir a trabajar sin bueno, tus noticias. Bueno, ¿no? Francis. Hola, Francis. Buenos días, Vladimir. Aquí presente. Adiós las gracias. Bendiciones para ti y los tuyos. Igualmente. Vamos inmediatamente a los que todos quieren saber. Vamos a las noticias. Y comenzamos por el ámbito internacional. Lluvias causan estragos en Costa S de Puerto Rico. Las carreteras 31 del sector Pitina y la FE 973 del barrio Marina y la 192 del Matadero, Borge, así como la salida 22 y 20 desde el expreso en ruta hacia Naguabo, de los barrios Maizá Maizales y Río Blanco, quedaron intransitables tras las intensas lluvias, reportando en eh, Naguabo. Personal de emergencia médica catalogado como asombroso, ¿eh? el alcance del desbordamiento del caudaloso río blanco de Naguabo. Así que ahí vemos las imágenes de cómo se encuentra Puerto Rico, señores, debido a las fuertes lluvias que han causado estrago, principalmente en la costa este. Veamos. Ahí están las declaraciones por parte ¿verdad? de esos puertorriqueños. Miren, vamos a Venezuela, señores. Porque Venezuela recibe el tercer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. La Cruz Roja venezolana recibió este miércoles el tercer cargamento de donaciones que forma parte del Plan de Asistencia Humanitaria a Venezuela. Se trata de una donación en especie de 3 millones de euros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luz Roja según un comunicado de la organización. Que lleguen y que lleguen esas ayudas a nuestro hermano país de Venezuela que tanta falta le hace, señores. Miren, en el ámbito nacional, Gonzalo Castillo anuncia sus aspiraciones a la presidencia. Renuncia a obras públicas. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República en las elecciones del 2020 y renunció a su cargo como ministro. Les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las primarias del 6 de octubre. Además, les informo que hoy en la mañana he presentado al señor presidente de la República, Danilo Medina, mi renuncia irrevocable con efectividad el lunes 5 de agosto. Escuchemos parte de los pronunciamientos de Gonzalo Castillo. ¡Adelante! Ahí está Gonzalo Castillo al momento de recibir eh, las ovaciones por parte de los empleados de Obras Públicas, ah, perdón, por parte de sus seguidores. Miren, Obras Públicas activa Comité de Emergencia por Aguaceros. Ha estado lloviendo en gran parte del país, ¿eh? Mucha lluvia. Veamos. Ante la posible crecida de ríos, arroyos, cañadas y deslizamiento de tierra que podría pro provocar una onda tropical en las próximas horas en el país, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, activó lo que es la mesa de emergencia. Para tales fines, estamos en una reunión de coordinación donde desde ya los equipos y las brigadas estarán apostadas en las vías vulnerables del país, principalmente en el este. Ahí está señores, más del 13% de la población dominicana padece de diabetes, más del 13% de la ciudadanía dominicana padece de esa enfermedad, por lo que es importante hacer conciencia sobre las medidas que estos pacientes deben seguir para mantener la enfermedad controlada y evitar que... está señores, miren entrando ya en el ámbito local regional, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayorista opina sobre el llamado huelga para la próxima semana aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Rafaelito Soriano, adelante. Nosotros los entendemos, eh, es un poco más de un año de lucha para la construcción de estos puentes y no se ha iniciado todavía, eh, consideramos que, que es entendible de que ellos eh, piensen de esta manera porque lamentablemente aún no se ha iniciado, es por eso que los, nosotros eh, velamos que como ya hemos esperado un poco más de un año para la construcción, por lo menos les demos estos siete días que ellos han pedido para el inicio de la obra. Eh, ellos sí se nos, se nos han acercado como movimiento Recuerden ustedes que Odilín Morel es vicepresidenta de nuestra institución Y sí hemos tenido encuentros posterior a la visita de Pagán Es por eso que nosotros pues, le hacemos un llamado a ellos De que esperemos a que ellos inicien verdaderamente eh, la construcción de este puente Y a partir de allí pues entonces eh, continuar o desistir o posponer lo que es este llamado a paro Están las declaraciones de Rafaelito Soriano presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia de Huarte. Resaltan el asfaltado de la calle Salomé-Ureña en el mercado municipal. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo esto ha sido, fue un mal, eh, denuncias, quejas por la situación de la Salomé-Ureña. Bueno, pues de la misma manera en que criticamos, en que exigíamos el arreglo de esa vía, de esta misma forma, debemos también de ver en esta ocasión el parecer de las personas que habitan esta zona sobre que definitivamente ya se asfaltó. Adelante. Se ve bien, se ve bien. Está bien. Está bien, gracias a Dios, sí, se ve bien. Ok, eso, eso fue, no, no fue nadie, que fue el gobernador y que lo hizo. Está súper bien. ¿Qué más para ustedes, ¿verdad? Gracias, sí. Claro, mucho mejor. El, ¿El cliente se siente mejor? Está mejor, adiós. Eso hacía sí, falta, porque siempre cuando llovía, lo que se hacía un fango y la gente no quería venir, porque entendía que el mercado siempre estaba sucio, pero eso le da una mala impresión. ¿Y Luis, verdad fluye mal comer Claro, claro, hay más gente moviéndose. Lo que hizo ahí está bien, porque ahora se puede transitar, menos polvo, y se puede transitar mejor. Claro, está bien, se le apoya. Adiós, claro que está como es. Está todo limpio y todo se, se ve original, lo que se quiere, que se, se falte aquella y esa. Está bien la calle, por pues lo que estaba... ¿Es mejor está para ustedes ahora? El comercio está más... Ya, más. ya está bien. ¿Bien entonces? ¿Es mejor para ustedes? Eh, le llevan una, una cosita porque no digan a la gente, pero está bien hecho. Yo dije yo, ahora, eso gente está lindo ahora. Está mejor. Por fin que hicieron algo, ese es lo ese mal olor. Está un chisme coincide, pero... Sí, está bien, está bien. Estábamos pasando las mil y una con esa calle, con todos esos hoyos. Está bien hecho, o sea, la calle está bien hecha ahora mismo, está presentadamente, bien, bien. sí, claro que sí. ¿Es mejor para ustedes ahora. Claro que sí, ¿Es porque es mejor, claro, mejor. viene más gente, porque cuando estaba llena de hoyos, nadie venía aquí en la calle. Eso, eso, era, eso hacía mucha parte, eso está bien. Yo lo voy a el programa suyo a las dos hasta los días. Bueno, era justo que se hiciera ya, imagínate. Se le agradece a quien lo hizo. Bueno, pues es más rápido la, la, la ruta ahora, más cómodo. Bien, porque yo con ese carrito que me la buscaba trabajando, ahora puedo caminar y bien. Bueno, la falta está bien porque eso le hacía falta al mercado, porque estábamos pasando por una situación crítica cada vez que haya agua y esa calle estaba muy mala. y Yo creo que lo que ha hecho el alcalde de San Francisco está bien, porque pasa que aquí todos se los hallan mal y hasta ahora. No ha venido un síndico que ha tomado la represiva como la ha tomado Ledía el el día para mí, ¿ha sido el mejor síndico ha pasado? Pues San Francisco de Macorís. Bueno, ahí está, señores. Mujer denuncia fue estafada por un abogado aquí en San Francisco de Macorís. Cruz Griselda Reynoso denuncia que fue estafada por 11.500 pesos, supuestamente por el abogado Osvaldo Mateo Abreu. Veamos.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 ...al abogado Osvaldo Abreu Cruz... Entonces, ¿qué hizo, eh? ...no me coge la llamada... ...hasta el teléfono lo apagó. Bueno señores... ...ahí está esta denuncia contra ese abogado... ...mujer admite robó celular... ...en San Francisco de Macorís... ...dice que tenía hambre... ...vamos a ver esta jovencita... ...que ha estado involucrada... ...en otras denuncias... ...recuerden ustedes que meses atrás... ...fue acusada conjuntamente con su pareja... ...de pretender vender a su hijo... En esta ocasión es acusada de robarse dos celulares. Escuchemos tanto las declaraciones del denunciante así como, ¿qué dice ella? Adelante.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 Dice que la puerta estaba abierta y que ella entró porque tenía hambre. Apresan joven acusado de robar motocicleta. Él dice que es inocente y no estaba aquí. Adelante. Ahora de que un motor que, que tengo dos años fuera de aquí, Socio. Ahora de que un motor y me están hablando. ¿Por qué te acusan ese motor, no ahí? sé, dos años tengo que fuera de aquí de Macorís. ¿Y dónde estaba, señor? En Santiago. ¿Cómo es el nombre tuyo? Winnie de la Rosa, no, yo quiero que ese pa, mi bien Bueno, ahí está, dice que es inocente Miren señores, el colectivo de organizaciones populares Realiza caminata previo a llamada huelga Aquí en San Francisco de Macorís Así que ahí vemos la actividad de esta caminata Realizada en la tarde de ayer en esta ciudad Como calentamiento del llamado huelga Para la próxima semana Escuchemos A seguir reclamando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 en el cumplimiento de la demanda, entre la demanda que estamos desarrollando, están carse lo corrupto y confiscación de los bienes. Eh, aclaramos que esta está, sido, está siendo convocada para el día 12 y es convocada por el colectivo de organizaciones. Habrá que ver, señores, huelga el día 7 y luego entonces el día 12 de nuevo. ¡Caramba! Bueno... Ahí está la convocatoria. Miren, ha estado circulando ¿verdad? un video donde se muestra, un video, donde se muestra una llamada, video, una videollamada entre ahorrantes de MUNE SRL y altos ejecutivos interactuando, donde estos les exigen a los altos ejecutivos que le devuelvan su dinero. Vamos a ver un poco de este video que ha estado circulando. Adelante. Entonces, nosotros nos vamos en la misma situación que no se sabe el día. Antes del día 5. Porque él dice antes del día 5, pero después él puede decirnos otra fecha. ¿De qué año? ¿De qué día? ¿De qué semana? Usted lo que está poniendo y lo está grabando. ahí. Qué? ¿Qué va el proceso entonces? Sí. Señor, mire. Sí, claro. Mi mamá es una señora enferma de diabetes. Y a ella que yo le compro su medicamento a ella que tiene presente algo aquí. Mi mamá es una señora enferma, hay que medicarla todos los días. Y, y de ahí que yo le compro insulina y todo, entonces no hay un peso para nada. Yo, las, mi mamá, hay que en la cada rato, a con este problema de ese chelito que ella tiene ahí. La presión hay de una señora de 78 años, pero ni una cosa ni la otra, no es fácil ¿sí yo. Entonces, Ricardo, nuevamente nosotros queremos tener ¿Usted le quiere hoy el día? ¡Sí! Vamos a ser responsables. Díganlo hoy día en esta semana. Bueno, ahí está. Y entonces cuando el señor Ricardo le contesta, Ricardo Munet le dice que para mañana entonces podría juntarse con ellos y definitivamente entonces llegar a un acuerdo que pasará con la entrega de su dinero en estos ahorrantes en Munet. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis. Porque es tan dominicana como tú. Llámenos. Ahí está al teléfono que aparece en pantalla porque es la número uno. Pero recuerden esto, señores. Mírenlo ahí. Tu botellita en una fundita. Un poco más de agua que la cantidad que trae la botellita que cuesta 10 pesos. Pero escuchen bien, usted ve este fundón de agua, ¿Eh? apenas cuesta 5 pesitos y solo es agua randilar, la número uno, consúmala usted también. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por habernos preferido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana tempranito. A ustedes las gracias por habernos preferido. Francis Fulvio, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Gracias, Vladi. Buenos días, Vladi, a ti. Que la pases bien hoy. Muchas gracias por estas noticias. Francis, sí. esta parte internacional donde vemos a pues, Venezuela por... ah, recibiendo bueno. ayuda ¿Nueva humanitaria vez? de la Cruz Roja, nueva vez. Y a mí me hubiese gustado ver mejor que de Venezuela saliera ayuda a otro país por alguna catástrofe natural, Dios no lo quiera o algo así para ayudar a otros pero Venezuela señores sin catástrofe natural sin problema eh, de, de, de alguna catástrofe del clima o de temblores o algo por el estilo está en una situación que tiene que recibir ayuda humanitaria de la Cruz Roja el organismo más grande del mundo dedicado a ayudar a los países, a las naciones cuando tienen catástrofe humanitaria. Eso es penoso. Hasta dónde Maduro ha llevado a esta gran nación, a ese país hermano, a tener que estar recibiendo ayuda internacional para atender a sus ciudadanos venezolanos. Sinceramente, eh, nosotros siempre le pedimos al Todopoderoso que intervenga por Venezuela y que se pueda salir eh, de una vez y por todas de este régimen y que los venezolanos puedan volver a su patria y puedan rehacer su país y puedan eh, sentirse orgullosos por su nación y que no tengan que estar recibiendo ayuda humanitaria. Bueno, la riqueza de Venezuela... Eh... Es una de las riquezas más codiciadas del planeta. Casi un millón de kilómetros cuadrados. Este país cabe ahí 20 veces. Y sobre todo con reserva de petróleo que no lo veremos terminar. Oro y todo lo que... Tierras se... raras. Tierras raras. Eh, tierra de cultivo, de de calidad. Es sumamente eh, rica. Minerales de todo tipo, eh, eh. Agua potable eh, inmensa. Inmenso. Una y, fuente y, de y agua. Y reserva eh, forestal inmensa también porque forma parte de, de, la de, Amazonia. de la Amazonía. Qué cosa, ¿eh? Por los desvarios humanos y de los políticos de estos tiempos que, que buscando agua encontraron petróleo. Pero se murió de sed. Juan Comodoro. Pero se murió de sed. Miren. Y asimismo, eh, <coughs> salud, podemos ver que la, que la tendencia es a mantener la discusión o prolongar la discusión en Venezuela. Y no hay una vía, porque se ha ido menguando un tanto. Maduro no ha respetado ninguna fórmula de diálogo. No de diálogo. Ni siquiera al Santo Padre respetó. No, ni siquiera a eso. no. Aquí vino y, y burló a Danilo, que, que, que buscó sí, la vía de, de venir a un atendimiento en el centro de, de convenciones de, la, de relaciones exteriores. Y todo lo que no tenía y cuando que decir, llegó a, lo dijo. Y cuando llegó a Venezuela, desbarató de todo. Es un irrespeto al presidente con Desi, Medina. Con Daisy Sánchez a la cabeza y Diosdado Cabello. Esas dos gentes se atreven a cualquier cosa. Bueno, lo que habíamos anunciado: Gonzalo Castillo, aspirante a la presidencia se coloca parece ser como el, el estandarte danilista por encima de los que ya habían lanzado su candidatura, incluido Meluce en la forma que arrasó también con, con el secretario general, Reinaldo Párez Pérez, en cuanto a fidelidad al presidente, en cuanto a permanencia en la política, Gonzalo Castillo no alcanza un solo punto. Al lado de Reinaldo Párez Pérez en cuanto a la laboriosidad política que ha tenido en su vida como miembro del partido ha sido de la tampoco político que todavía ni discurso puede ir vanar. Entonces, Bien. esto es una fórmula de laboratorio. De esas que se han creado en América Latina por mucho cuarto que tienen. Pero yo me pregunto, y como ya podemos hablar, digo, no hemos dejado de hablar nunca, gracias a Dios, pero se lo encuentran mal. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional se, eh, no ha permitido reafirmar que el derecho de expresión y difusión del pensamiento no puede estar sujeto a, a censura previa ni tampoco a ataques o amenazas, pero Gonzalo Castillo recientemente en los documentos de los, de los periodistas eh, de Washington está señalado como el que mayor monto de los últimos 39 millones de dólares que se dio por Odebrecht por Punta Catalina. Por Punta Catalina. 15 millones de dólares. Y que tenga la cachaza 20 millones, de presentarse como un aspirante a la presidencia y como perfilándose como el delfín del presidente, creo que hay que rebajarle algo. Porque no es posible que se le dicte, que se le indique o se les indique como corrupto parte de la trama de Odebrecht en República Dominicana y no haya consecuencia y el pueblo se lo acepte libremente, como si fuera un chisme. Y está junto a Andy Daguare, que no debió de... El palacio se, le, se comió, como dicen, lo moco. Que en el grupo de empresarios, Andy Daguare aparece en el centro. Son compadres. Como quien dice, el Estado garantiza la impunidad de, de, de Dajuar y ahora de Gonzalo Castillo, que están juntos en el mismo expediente de Odebrecht. Y este país nada. Yo felicito al pueblo que acepte eso. Una eh, llamada. Lo, lo, luego voy a abundar un poquito más en mi tema, que está incluido eso. Eh, buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días, Francis. Sí. Fulvio buenos días. ¿Tú? ¿Cómo estás tú? Bien, hermano. Buenos días. Julio, pero acu acuérdense, no de esos 20 millones de dólares, sí. aparte de toda la carretera que le ha hecho, él ha agarrado sobrevaluación de se Todas tienen sobrevaluación Gonzalo, y esa es Gonzalo en la gestión Castillo de y los ladrones que tiene Danilo Medina. ¿eh? Así es. Entonces Muy la simple. gente aquí lo que tiene está vindando. No sé qué pasa con el país. Gonzalo Castillo no podría ser, no candidato a la presidencia. Ni a no, regidor. Ni a, ni a conserje. Sí. No, es. porque es uno de los más ladrones que tiene el partido de la liberación dominicana, de Danilo Medina incluyéndolo, porque ese lo que es un tremendo ah, no. ladrón. Eh, no. hay, hay que tener cuidado para... No, espérate. <risa> no puedo... Fugio, fugio, no, yo soy no podemos... y lo sí. digo, Danilo es un ladronazo. No, no, no. Vamos a respetar un poquito. Ajá. Recuérdate que nuestro programa es un programa plural abierto, pero con mucho respeto es el presidente de la República. Sí, hay que respetar, y hay que respetar debemos de. Parte. Tú dijiste correctamente, tú, pensar sobre un individuo que ostenta la posición de ministro de, la, de, de Obras Públicas y ahora sale con que va a renunciar con, con apego al próximo lunes. Pero debemos de cuidar las formas porque perdemos calidad y efectividad cuando en nuestro programa se utiliza y se dice del presidente que sí. debemos de respetar que es el mandatario. Yo entiendo, yo entiendo. Y aunque yo no votara por él en este último periodo, entiendo. Necesitaba, hay que respetar. Entiendo la indignación de la sí, gente. Pero hay entiendo que la indignación. Estamos de, en televisión. De mi hermano televidente. Y eso a veces nos sí, lleva está en culilla, a... Dice un sí, amigo sí, mi... Está enculillado, dice Sí, está Nos lleva a, a tener estos pronunciamientos así. Pero es bueno medirse dentro de lo bueno, que es la parte de la televisión. Eh, Por otra parte, Francis, yo sí. quiero eh, comentar lo de esta joven que se robó los celulares. Qué pena, ¿eh? eh se porque nota atolondrada. Porque tenía hambre. Eso es la droga, fulvio yo, yo quiero que me pongan otra vez esa joven. En esa joven, ya, ya y su marido fueron sometidos por, por sí, intentar vender sí, sí, el, sí, el, sí. el niño de, de, esa. Sí, eh, ella fue apresada por intentar de, vender el bebé Esa joven eh, prácticamente ha echado a perder su vida por la droga eh, Como que ya no le importa nada Sí. Y aún así, estando sin, sin maquillar, sin atender, Mira está bonita se muchacha. le ve a, a, a la joven, caramba, como que Que parece, debiera de, de rescatarse. Sí, ya que no se puede, puede rescatar. La familia, hay que ayudar a esa gente, hay que ayudar a esa no muchacha, sé. hay que quitarle el, el, el compañero. Eh. Eso es un, un, lado. Un, un ejemplo de lo que está pasando con nuestra juventud. Mira, mira, ya va como alondrada. Eso, no es sé. un ejemplo de lo que está pasando con nuestra juventud por la droga. Ahí es que debemos de... Se ríe, no sé. Ahí es que, de... que todo el mundo debe de verse y poner su granito de arena para que nuestros jóvenes no se pierdan en la droga. Y después que se pierden ahí, entonces también vienen por las consecuencias, falta de oportunidades y lo matan también en las calles. Una nación matando a su activo más importante que es la juventud, acabando con ellos, sin haber eh, eh, fórmulas que lo puedan rescatar, que lo puedan conducir, que lo puedan eh, llevar a, a una vida mejor, a, a, que lo puedan llevar a desarrollarse como seres humanos. Eso es lo fuerte, lo grave. Y 20 años dándonos a nosotros progreso y 20 años vendiendo el país, y 20 años tomando prestado. Sin embargo, nuestros jóvenes en la calle, sin esperanza. Hay que volver, hay que volver nuevamente a la esperanza, hay que volver nuevamente a hacer inversiones en la gente, hay que cambiar este modelo, este modelo no puede continuar. Bueno, ya vimos entonces, resaltar que, que se toma como algo... Novedoso, se tomó como algo muy importante, que ya se asfaltó el tramo, el calle Sánchez el, con libertad. El pedacito de la Salomé Oren. Oren. Eso eh, es para que vean la necesidad que hay y el deseo que la gente tiene de que atiendan sus demandas. Por un pedacito, tanto el mundo contento. Y... y... Y frente al mercado nunca había escuchado a alguien decir que Ale es lo mejor, sí, por ese sí, pedacito. Sí, eso está bien, eso está bien. Es decir, que frente al mercado, el que coge una noticia de Ale, lo mandan al carajo. Sí, y mira ahora. Y mira ahora. Que, que afalten también el pedacito de las anchas. Entonces, de esa misma forma, aunque el amigo televidente nos dice que, hay, que es el más asfaltado, es cierto. No lo negamos. Hablando de, la, de los lugares que se requieren... Eh, el primero, de las calles de las que se, eh, que se requiere de asfaltar y los maestros están dentro de ella. Ángelo dice, hola, buen día. Ahora bueno, es, es asfalto a la calle Salomé Ureña en las mediaciones del mercado, pero estando la calle Sánchez en no menos condiciones de Salomé Ureña y estando ubicada adyacente, más no fueron capaces de repararla. Teniendo las mismas necesidades, habrá que durar 20 años más para faltar el otro lado del mercado. ¿Qué gobierno tenemos? Ahí está. El que termina 73-38, Gonzalo Castillo es la viva imagen de que es un lambón. Digan eso, no lo, no lo obvien. Y otra cosa, la opinión individual tiene que ser respetada. Y si alguien dice que Danilo sea lo que sea... Eso es democracia, por eso la televisión ha, oído, ha ido cayendo. Bueno, pues yo difiero, yo respeto tu opinión, pero yo difiero de que utilicemos el espacio donde no está viendo niños, personas y bueno, no está viendo todo el mundo. Debemos de tener un poquito de respeto para no eh, temas peyorativos y de que a la persona constitucionalmente no podemos. Es eso. Usted puede decir eh, conservando esas formas y hay que tener un poquito de cuidado con el presidente de la república. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Dar ah, salud, el... salud. Cito. Salud. ¿Eh? Ajá. Cae bien ahora, eh. Sí, sí. Con este poquito de lluvia, fresco. Ha mejorado. Sí. Gracias a Felicia, que siempre nos tiene esa delicadeza sí. aquí de mañana. Eh, y cool, con ¿no? esto, Francis, darle las gracias a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos los eh, dominicanos y dominicanas que nos ven en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país y por donde nos encuentran siempre se identifican con nosotros y te envían saludos. Gracias. Igualmente ayer estuve por Tenares, y aparte de con, encontrarme con nuestro reportero Yurel, eh, me saludó. ¿Qué hace por aquí? Mucha gente nos identificó mientras estábamos en el Palacio Municipal. Fuimos a, a presenciar una, una sesión... Donde nos dieron un buen trato, tanto el presidente como los demás concejales del Consejo de Regidores de Tenares A quienes saludo y agradezco su buen trato A la gente de Tenares, mi saludo Pude conocer a Leo, que es aspirante también, Leo, a regidor Que eso es bueno Sí, a Leo que siempre llama Vamos a una llamada Buenos días Buenos días Se fue Parece que se fue. Es importante que lo intenten, pues, para nosotros es bien esperamos importante. Esperamos su, su llamada nueva su vez. Llamada. Ya este es el momento de Fulvio Ureña, que nos trae un tema este de, día jueves, primero de agosto 2019. de 2019. Muchas gracias, Francis. Ayer... Eh, en el espectro político dominicano eh, se escenificaron algunos acontecimientos que quiero compartir con ustedes de una manera crítica para este comentario de hoy. Y primero, es el metamensaje detrás de las cámaras que se dan con cada uno de estos acontecimientos. Hay un afán de una reforma constitucional desde diferentes puntos del tren gubernamental. Primero, la Junta se despacha con un presupuesto sumamente costoso, casi 17 mil millones de pesos para la contienda electoral de febrero y de mayo. Y luego... Se destapan otras personalidades justificando la unificación de, ambas, eh, de ambos eventos legislativos, de ambos eventos políticos, de las elecciones venideras, para evitar tantos gastos. Y por otra parte, hay un metamensaje en la imagen Excúsame, de la foto del Palacio. Eh, vamos a, ya está la llamada buenos días buenos días disculpa buenos días parece tener parece con... que le pedimos excusa ¿Eso? ah sí. bueno sí está ahí buenos, buenos días. días sí buen le, día, escuchamos. Buen día, buenos día, días. le escuchamos buenos días gracias, es, gracias por llamar eh, es para mire yo soy una de las personas afectadas los de los abogantes de money ya díganos eh, yo quiero saber, por favor, usted, Francis, si me puede decir, usted como abogado, eh, aquí la fiscalía no pro, no pro, no es para proteger al ciudadano, qué sé yo, porque nosotros no hemos visto que la fiscalía se ha acercado ni ha investigado nada. Entonces, esta persona de Mune todos los días nos dice algo diferente y cada vez que vamos es otro cuento diferente, que mañana es una hora de prensa y después no, que no es mañana, y uno está allá al borde de la desesperación. Mira. Entonces, sí. no sabemos lo que vamos a hacer, en este país no se puede vivir, porque no, uno no ve a nadie que sale a protegerlo, la justicia no, no hace nada, entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Aquí cualquier persona viene y les roba al otro, el dinero se va y la justicia no llama a, a investigarlo ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Personas ya invejecientes, que necesitamos de nuestro recurso, que lo hemos trabajado toda la vida y ahora vienen estos sinvergüenzas, y nos el dinero y todos los días nos dan un cuento diferente y la justicia no se acerca para obligarnos a que digan, nos digan la realidad, no digan la verdad está difícil vivir en este país porque aquí establece quien puede, así uno sí. encuentra ya en quién confiar, pues muchísimas gracias. Gracias, le voy a contestar. Muchas gracias a usted eh, por llamar. Una cosa rápido el Ministerio Público ciertamente que tiene una labor de intermediación entre los hechos que suceden a los ciudadanos, el Estado y el Estado, es el representante de la sociedad pero debemos de activarlo con la visita, porque esto es un caso propio, privado, de cada uno. Si usted se acerca y pone en conocimiento de que usted se ha sido estafada o ha sido... le eh, eh, han cometido un, un daño, usted puede ir a la fiscalía y se activa inmediatamente, el fiscal tiene que activar, pero debe de aprovechar la asistencia de un abogado para estos fines. Hay muchos ya que se han querellado contra la compañía y es lo que se está haciendo, otros lo han hecho por la otra vía civil, pero vaya a la fiscalía y sé que deben darle respuesta. La fiscalía ha estado actuando por parte de la compañía en contra de lo que la compañía dice le han producido, le han causado, perdón, le han causado el daño. Pero ya más adelante pero ahí está su, su reclamo muy claro muy y nos apena y nos pone a nosotros a pensar muy muy bien eh, sobre este hecho que va a, de no resolverse en los próximos días o empezar a resolverse porque quizás tomará su tiempo y un compás de, de plazos para ayudar a la misma empresa que pueda ir sorteando el problema. Digo yo, no tengo ningún tipo de información más que la que usted nos ha dado ahora mismo. Julio. Bien, entonces, les decía, de estos hechos que han, se han producido en el país, hechos políticos, y vámonos primero con la imagen de los empresarios en el Palacio, esa, esa eh, esos empresarios que estaban en Palacio visitando al presidente. Ahí estaba la ausencia de Corripio, en esa imagen, Sí. ustedes no ven a Corripio ahí, y... Ahí lo hace falta una mujer, también no hay mujeres, son todos hombres. Fueron invitadas, pero según no podía, según escuché no podían asistir, pero ellas no cogieron el gancho. <ríe> y lo otro es, una reseña es que los empresarios con esa imagen, el palacio, el poder, el presidente lo que quiere mandar a decir es... Yo soy el magnate. Que él es el presidente, que él es el que tiene el poder aquí en el país. No importan los, los precandidatos que hayan por ahí, no importa el caso de la existencia del de, de otro líder, Leonel Fernández, no, es él quien tiene el poder. Ese es un mensaje. El otro mensaje, con la presencia de Andy de Wager, ahí en esa foto, Ay, Dios. es que no le importa absolutamente nada de lo que diga Odebrecht, no le importa nada de lo que diga la investigación de periodistas internacionales, no le importa nada de lo que diga la, la justicia brasileña, la justicia norteamericana, la justicia suecia, sueca, no le importa absolutamente nada. La impunidad va en pie, la impunidad está en pie y la impunidad va a seguir. Ande ahí en esa foto, eso es lo que indica, que no importa cómo, no importa de qué manera, se van a mantener en el poder. Hmm. Eso es lo que significa. Entonces, al traer ayer la rueda de prensa, o una nota de prensa, porque él, él no fue, fue un espectáculo lo que montó Gonzalo Castillo, al traer ese espectáculo ayer del lanzamiento de la precandidatura de Gonzalo Castillo, indudablemente que marca nueva vez la fuerza del poder. Ya están rotulados muchísimos vehículos Fuerza G con Gonzalo Castillo, así se usan los recursos del Estado, ya están ahí. Y ese evento de ayer había que ver eh, esas imágenes durante ese evento y ese mensaje que se envió. Mencionó más el nombre del presidente Danilo Medina que el mismo nombre de él. Mencionó más el nombre de Danilo Medina que los mismos propósitos que lo llevan a ser precandidato. Nuevamente, indica que él va a ser la persona que le va a agarrar el poder a Danilo Medina, esa es la intención, durante cuatro años, y que nuevamente se lo va a devolver en el 2004. Eso es lo que dice, vamos a ponerte a ti, yo te tengo confianza a ti, tú me has dado esa, esa lealtad, por lo tanto te voy a poner a ti, voy a endosar o a tratar de endosar todo el poder que da el poder para que tú seas el presidente en el 2020. Y él en su discurso, Gonzalo Castillo, Habló como si ya hubiese ganado en el 2020 en alguna parte de su párrafo. Estoy buscando, Es Evidente. En, eh. en el diario, en el, en el nuevo diario, dice los nuevos implicados del caso de Brex, presentan una foto que cuando trato de abrirla no abre. Eso está... Eso no es puede estar manipulado. Eso está todo controlado. Francisco. Para que no... Y hacen un escrito de los 39 millones de dólares de los últimos que ha dado como referencia el programa de Alicia. Pero Ortega. la mayoría de las personas... Están obras. escondiendo la información a partir de, esta, de este momento. Y si alguien lo puede hacer, lo puede abrir, busque diario, eh, el nuevo diario y busque caso Odebrecht. Las... Y solamente habla de Ibarra, que fue el que dio el que... De, eh, Dimitió en el cargo de vicepresidente del Banco de Reserva. Que también no van a poder hacer nada con él, que simplemente eso lo tienen que arreglar. También es evidente que este nuevo precandidato que surge no tiene control de la oratoria, no tiene eh, el crisol político y eso se necesita. del tiempo. Tiene buena chequera, tiene buena cartera. No tiene eh, la adicción. Eh, acrisolada en el mundo político en el que hacer diario en el contacto con la gente y las intervenciones públicas, pero ese fue el elegido todo lo que indica a los demás precandidatos que se alineen hacia él, verdad y ayer pues se abrió esa guerra otra partecita de la y, y decirle Francis a los amigos uh -huh. que las Obras de más importancia realizadas en Odebrecht del año 12 hasta la fecha, todas han pasado por la mano de Gonzalo Castillo, porque ha sido el ministro de Obras Públicas constantemente en los dos gobiernos de Danilo Medina. Y es de esperarse que pongan en el Ministerio de Obras Públicas a partir del lunes, sea también un testaferro, una persona de confianza de Gonzalo Castillo y del mismo presidente para continuar. Hay que ver cómo se usan los recursos del Estado en estas gestiones y cómo eh, se usará en este trayecto de derroche de recursos buscando esta candidatura. Otra cosa que habla de la intolerancia desde el gobierno, a ser criticados. Otra cosa que marca un mensaje claro y definido hacia dónde que van a cualquier costo y como sea es la destitución de Isidoro Santana, el ministro de Economía y de Hacienda. Que estuvo recientemente aquí. Sí. Al él, otro día de estar aquí lo destituye. Él públicamente dice no estar de acuerdo con la reforma constitucional. Él públicamente dice que no está de acuerdo, se tilda de que él pertenece al grupo de Leonel Fernández. Es distinto. Y no es así, ¿eh? porque él, él, no, él pertenece él, él al un... grupo de Gustavo Montalvo, donde pertenece también isa Conde, eh, eh, Tony isa Conde de mi, sí. del Ministerio de Energía y Minas, sí. y quien escribió un libro, escribió un libro, que lo puso en marcha ese libro, o lo dio a conocer... Sí. Dos meses Isidoro, después de él ocupar el puesto. Isidoro Santana hizo un pronunciamiento en la mañana y en la tarde lo destituye. Lo que refleja una rabieta directamente, lo que refleja que fue bajo impulso de descontento que se hizo esta destitución de este ministro de Economía y Hacienda, eh, Isidoro Santana. Una explicación clara y precisa de hacia dónde va el gobierno y todo lo que está dispuesto a hacer para continuar bajo el esquema de impunidad que rige aquí en nuestro país, República Dominicana. Lo que a nosotros nos espera no es cosa pequeña, no es cosa fácil. Si eso es con ellos, la integridad de muchos actores en este proceso está entre comillas. También este, está entre comillas la privacidad de los dominicanos que somos actores y dominicanas en este proceso. La privacidad que puede ser vulnerada en cualquier momento si el Estado lo desea así. Yo espero que este poquito de democracia que todavía tenemos se pueda conservar y se pueda fortalecer y que en vez de salir perjudicado en esta contienda que viene, que espero sea democrática, libre, libérrima, que espero que se respeten los derechos de cada ciudadano, sea para fortalecimiento de la democracia misma. Gracias, Fulvio, por tu tema y vamos a saludar al número que termina 8301 que nos dice por favor en la pantalla el teléfono del canal para poder llamar sí gracias, se ve, un, ahí está puesto en es el 809 725 0505 es fácil 0505 ahí está pues vamos a una pausa y regresamos en breve Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Eh, y mira, producción tiene otro tema interesante, sí, Francis. Así es. Tenemos la llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno. buenos, días. Sí, buenos buen días. días. sí, buen día. Le habla Edith Ventura. La amiga tuya, Francis. Ya, sí. Sí, que nos sí. En, sí. en allá en el canal. Correcto. Yo quiero que usted me felicite a, a Rangeli Mercedes. Brangeli. A mi niña. Puede enviar la foto por WhatsApp que ahí aparece Mercedes. en pantalla. Mercedes. Rangeli. Sí, yo, yo no voy a decir mi hijo porque yo mi no sé. Ah, está bien. Ahí oh, está man. el número de pantalla del WhatsApp. Y pero ya de de antemano a Rangeli Mercedes muchas felicidades. Su madre le está Felicitando y nosotros también, ahí está la música de feliz cumpleaños Felicidades Otra llamada, bien, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días. Buen día Sí, sí le, buen escuchamos. Día, le escuchamos ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Sí, le escuchamos Oye, temor, yo ya me, he llamado dos veces y no me han querido que pasar la llamada Ah, la pero Francis ya estamos ahí Pues no, porque usted estaba hablando un tema eh, te habla Carmen Delgado, yo soy de Conoco Salcedo, en relación al tema de MUNE, sí. es, para mí eso fue una, una, muy antiético, yo soy eh, profesional, sí. eh, soy de Conoco Salcedo, yo soy la que te digo que, Francia es, mi, eh, que es muy bonito, yo soy, yo soy la que te escribo siempre, ya. pero en relación a, al, al caso de MUNE, yo sí. no tengo, pero tengo mi familia toda. Eh, eso tienes que manejarse mejor. Eso es una falta de irresponsabilidad de que un monitor no dar la cara, de que poner un monitor y ellos en el monitor hablándolo y todos los clientes desesperados. Ahí no hay un, una, un periodista y no fue. Ahí no hay más seguridad. Ahí se va a, a desatar un, una tragedia. Se va a desatar ahí. Que de Dios realidad, libre. Están desesperando. Sí. ¿tú, tú como abogado y buen abogado que eres, tú me entiendes. Sí, sí. Porque las personas viven de su dinero, de los intereses. Entonces, ya van para dos meses o tres meses y no le dan ningún tipo de respuesta. Entonces, todo ese problema hay que resolverlo. porque Porque las personas, mira, una señora vivo que tenía a su mamá enferma y que eh, le compraba el medicamento, la sentí con un tono de, de como de llorar, sí. entonces ese problema hay que buscar en la vuelta, y esos funcionarios de MUNE son unos irresponsables, porque no es así que esto se tiene que manejar, es dar la cara, eso. no por un monitor, ni que yo hablándole al no público, uh -huh. así no se maneja eso, ellos no. cuando ellos recibieron el dinero, ellos, no nos, ellos nos dieron la cara por un monitor, ellos de la cara, cogían el dinero, han gastado el dinero, sí. lo han invertido y ahora no saben qué hacer con los ahorrantes. Sí. Entonces, eso ahí va a traer una tragedia. Tú eres abogado, Francis, sí. y tú sabes que esto es así. Le, yo creo que, que definitivamente se va a ir incrementando la desesperación. Y es lo que uno trata como comunicador primero eh, de de ver la forma de que la gente o ustedes no se exacerben los ánimos antes una situación que debe darse que se supone ellos han propuesto para uno de estos días, aunque no han concretizado que ese otro, es mentira, es otro problema, pero yo creo que MUNE tiene una gran responsabilidad como entidad que fueron los que tuvieron el diseño de este tipo de inversión que para la gente con unos puntos más del banco, entendían que se estaba realizando una, a base de una confianza de 74 años que tiene la empresa y creo que no debieran permitir tirar por la borda, por lo pronto las generaciones que hoy operan la empresa de MUNED y compañía que eran los los hijos y los descendientes de, de trifon Munet trifon Munet junto a su hermano, fundó esta compañía en el año 34. Es una compañía sólida, que tiene sus bases, eh, una sucursal es aquí, pero su base en Santo Entonces, Domingo. Hay un, con amplios un, clientes internacionales, que no le conviene esos escándalos, escándalo, Francia. Hay una parte que creo que deben hacer, y es irse reuniendo, los acreedores con las mismas características y centrar, centrar un plan que vaya directo a procurar exigir su dinero por parte de aquel que lo tiene como depósito como préstamo, como sea porque ciertamente lamentamos tener que, que, que decirle que cuando hemos indagado, este esquema de negocio no está respaldado por autoridades nacionales, como lo están los bancos, las financieras, en el orden de inversión o de certificados de inversión o financieros. Eso es el problema que quizás tenga hoy día el, el, el que tenía su dinerito ahí, Fulvio. Y ese es un esquema de provisto de seguridad, que no sea la de la confianza, la de la fe en la empresa que comúnmente vemos o hemos visto desde que estamos chiquititos, que esa empresa trasiega con cacao, entran y salen camiones o salían camiones que hoy no sabemos qué ha pasado. Bueno, que no han respondido con ese, los intereses. Ese es un tema que hay que darle Entonces, seguimiento. Entonces, creo que sí. La autoridad de, vi una, un vehículo de superintendencia de valores. Creo que el Estado, en cierta forma, ha ido a indagar por lo que representa en un estimado de 1.500 a 2.000 millones de pesos de personas que ha puesto su granito de arena que viene siendo su aporte como ahorrante pero es un ahorro precario y tengo que decírselo, en razón de que hay una, una especie de combinación de ahorro con un préstamo que la empresa se compromete a pagar mensualmente en base a ese capital un interés así es, a dónde surge el problema en que supuestamente encontraron títulos o préstamos ficticios. y esos préstamos ficticios tienen que tener un aval de quienes operan eso ahí la llamada no tomó el, un tiempo pero tenemos un tema que es el de hay que tratarlo la Decisión de prohibir actos religiosos y políticos en metro y, tel y, y teleférico. Al regreso vamos a detallar este tema. Bien, gracias. Continuando aquí en de mañana, como habíamos dicho antes de la pausa, tenemos un tema que ha también tenido su observación en el país, Fulvio, y tiene que ver con la Oficina para Reordenamiento del Tránsito, OPREC. Puso a disposición del público a través de su portal institucional un nuevo manual de usuarios del metro y el teleférico de Santo Domingo que prohíbe actos religiosos y otras actividades en estos espacios. De acuerdo con este manual, Francis, queda prohibido realizar cantos en el teleférico y, y, y en el metro, actos, oraciones o discurso proselitista, político o religioso que afecten la tranquilidad de los usuarios que abordan esos medios de transporte. Otra de las reglas indicadas es que no se permitirá el consumo de alimentos o bebidas en el interior de los correcto. vehículos o en las zonas de tránsito de las estaciones, salvo los lugares destinados para tal fin por la intimidad de los transportados. Mira, señores, tiene condiciones de regulación para el uso de estos transportes. Y aunque ha habido la, la reacción de los grupos religiosos que parece eh, circundan en estas áreas y procuran un espacio donde se aglomera gente para llevar la palabra, de eso yo entiendo que no debemos de oponernos a que se diga la palabra, pero ¿qué resulta? hay momentos, o hay actores, o hay personas, llámense eh, pastores, eh, religiosos, de distintas denominaciones, que su estilo de llamar la atención y a la vez promover la palabra es un tanto estridente. Y de hecho, en la diversidad, y el modelo de, de oratoria religiosa que ellos utilizan, identifica hacia una u otra religión, y obviamente que causa entre los que no lo son por esa corriente, aunque el, el fin último es el, el altísimo, resulta un poco chocante que en estos lugares, que vamos de tránsito, que vamos a utilizar, haya una persona con un alto parlante. Mira, la mayoría de los entrevistados que son usuarios del, de, del metro y del teleférico estaban de acuerdo que la palabra de Dios no fuera prohibida. Que no fuera prohibida. Pero la parte política yo creo que sí que hay que prohibirla. Yo estuve en algunos metros de ciudades eh, desarrolladas y en la parte política lo que habían allí era pequeñas, eh, como trípoli, ¿verdad? Con el mensaje del político, simplemente. Y así estaban apostados en diferentes lugares. Pero en lugares que la misma empresa destina para eso. No es que llenen y en todo. No, no, no, no, no. Aquí se permite de este tipo, en tal lugar. Y así pues también permitieron esas regulaciones. Yo Pero creo que el metro es? con estas reglas y estas regulaciones lo que tiene que dar espacio para todo, a la pluralidad, también dar espacio a, a, al derecho. Eh, si la persona quiere orar que ore, ¿verdad? Pero que, que le digan no use a ator, atorpalante. Correcto. No use tal cosa, ok. Pero sí la libertad de es que pueda sí. orar, claro que sí. Si y un una área, área dentro de lo que es est estos espacios. Si una persona dice, cuando está sentada, entramos todos, empieza el, el tren a recorrer y dice: Permítame orar por todos nosotros que vamos en este transporte. Claro. Y hágase una oración. Yo no lo veo mal. No. Lo que no es un tanto aceptable es cuando usan el acto parlante o se colocan en una esquina. A, Al alteran la paz pública. A. Y mira tú a ti. Es decir, sí. y tú que no estás ahí dentro de un conglomerado es un tú general. Sí. Entonces son esas de las cosas, porque ¿qué resulta? Toda entidad pública y toda entidad que opera en el país, o todo ciudadano, goza de unos derechos sí. constitucionales. Y ahí habla. Y hablando... que se basamenta en esa relación. Y que basamenta la relación ciudadano y ciudadano y el Estado sí. En esos principios ¿Y hasta dónde llega Francia? Porque vamos en el metro, vamos en ese vagón Ahí se puede suscitar un diálogo político Sí, con dos o tres personas y lo entiendan sí. razonable Sí, sí, y ese diálogo se puede extender Y hacerse más agradable para otros Correcto no, Eso no se puede prohibir y es político Y eso es una expresión y difusión del <ríe> claro, pensamiento Claro, claro Ahora, Entonces, que usted vaya y ponga un cartel vaya con la, con la propaganda, que reparta propaganda. Yo entiendo que ahí hay que tener un poco de celo, porque primero, cuando tú llevas eh, papeles de repartir, tiende a no tener una seguridad de limpieza, lo mismo pasa con los alimentos, debemos comprender que sí, que debe, no debe de comerse dentro de los vagones, y, no, y debe de, de procurar no no tener ningún tipo de de elemento que tienda a, a reducir la limpieza bueno señores, estos temas son interesantes y no me puedo ir sin darle el saludo al, al que termina 14 26 que nos dice buenos días, el ministro de obras públicas tiene un perfil muy parecido al de Luis Abinader como que le falta chispa para ocupar la presidencia de la República. Bueno, Fulvio, muy buen programa, no me lo pierdo. Gracias. Gracias a ti por tu opinión. Y dice el 8301. Fulvio, llegás Ah, bueno, te Francis, eh, soy la que te digo, eres muy lindo, Fulvio Francis también. De Francis me gusta su preparación y su educación. Un abogado, un abogado completo, gracias. De mañana dio un cambio con ustedes, dos... Una pareja perfecta, Carmen Luis Díaz, yo también, yo tengo una alarma a las 7 de la mañana, estoy activa, que eso le vamos a recomendar a los demás televidentes, que ponga su alarma y activa con de mañana. Por favor, en la pantalla el teléfono del canal, está ahí, en pantalla, para poder llamar, francia he llamado dos veces, no me he podido eh, pasar la llamada por el tema de Fulvio, voy a llamar ahora después de las comerciales. Bueno, gracias, ya, ya, ya se comunicó. El 8558, buenos días, reportando, sintonía de Boston, Massachusetts, mi nombre es Antonio Concepción, de Ojo de Agua, San Francisco de Macorís, muy linda imagen, gracias, bueno a usted también y a toda la diáspora de nuestros hermanos dominicanos, gracias a un todos por este día, grande. cumplimos. Un abrazo grande, un abrazo grande a todos los que siempre están con nosotros. Mañana es una cita obligada aquí en De Mañana. Recuerden que mañana viene la canción de los viernes. No se la pierdan.